Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a hacer dos zumos decorativos. El primero que vamos a realizar va a llevar una gemolacha, una manzana y una zanahoria. Y vamos a hacerlo, los dos vamos a hacerlo en una licuadora. Lo primero que vamos a hacer es lavar la, los ingredientes, pelarlo y cortarlo en pedacitos pequeños para poder meterlo en la licuadora. Una vez que tengamos toda, todos los ingredientes cortaditos y en un tamaño que pueda entrar bien en la licuadora, pues lo que nos queda es encenderlo y empezar a meter la... Para nuestro segundo zumo depurativo vamos a utilizar un pepino, una manzana y el zumo de un limón. Ya tenemos por aquí cortado lo que es la manzana y el pepino y aquí el zumo de limón. Y ahora vamos a empezar a hacer nuestro zumico, que básicamente es como antes, vamos a introducir los ingredientes en la licuadora y simple, fácil y muy, muy, muy, muy depurativo y sano.